Mar y mar y puepeñi, mar y mar y pulañi, compuonei. Feula pichiki meltoan, chungnésitaín kim faluam, cada que kayalta Ya, vamos a enseñar entonces cómo presentarnos mapu en un grupo que ya de alguna forma sabe mapu suno queremos hacerlo en forma sencilla y básica, lo más preciso. Ya, un elemento a feula feipienitaín yui, cada taín lo primero entonces de saludar, decir mi nombre y mi origen de donde yo provengo. Creo que con eso es más que suficiente para ser algo sencillo y algo práctico. ¿ya? Hay distintas formas de saludar, pero vamos a quedarnos con el Mari Mari por ahora. Mari Mari Kompuché, ya Mari Mari Compuché. Hola a todos. ya Ahora si usted quiere decir Mari Mari pupeñi y Mari Mari Pulamien, en el caso de los varones. Hola hermanos y hermanas. ¿ya? Si usted fuese mujer tiene que decir Mari Mari Hola, hermanos y hermanas. ¿Ya? Partido. Dice hombre y mujeres, pulamien, en este caso las mujeres. ¿Ya? Entonces tenemos el primer saludo, Mary Mary. Ahora usted decide si dice Mary Mary Compuche. Hola a todos. O si usted es hombre, va a decir Mary Mary Pupeni, Mary Mary Pulamien. Hola, hermanos, hola, hermanas. Ahora, si usted es una mujer, va a decir Mary Mary Pulamien. ¿Ya? Hay otras formas, pero vamos a quedarnos con esto sencillo. ley leí? pasemos, Mari Mari Compuche. Hola a todos. Ahora si usted quiere decir, sí varón, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari pulamien. Hola hermanos y hermanas. Ahora si usted da, no a decir Mari Mari Pulamien. ¿Ya? Luego va a decir su nombre. Entonces, Nahuel Pingeninche, Nahuel Pingeninche. Usted ahora tiene que eh, sustituir el nombre. Diga su nombre y dice Pingeninche, Nahuel Pingeninche. Inche. ¿Ele? ¿Qué más dice? ¿De dónde viene? Si viene una ciudad, por ejemplo, Temuco waria meu Tugun. Temuco waria meu Tugun. Provengo de la ciudad de Temuco. Si viene un lof, por ejemplo, Calfuco lof meu Calfuco Kalfuko lof meu Tugun. Chaltumai. ¿Ya? Eso sería ya una presentación. ¿Me chita? Chiquen, Amulia Fuin, Chungisita y Kinfalwan, Kakécheme. Ya esto es súper sencillo, práctico, cortito, preciso. Entonces, para poder presentarme con otras personas. ¿Ya? ¿Pele? Kakiñechita, tu culpa ya fin? Kakiñechita, ya fin? Chungisita inkin Kinfalwan. Mari, Mari, para saludar. Mari, Mari, Kompuche. Hola a todos. ¿Ya? Y si prefieres, Mari, Mari, Pupeñi, Mari, Mari, Pulangien, en el caso de los varones. Y Mari Mari Pulamien en el caso de las mujeres. Luego su nombre. Tanto, tanto. Piñen Inche. Tanto, tanto. Piñen Inche. Luego su eh, lugar de origen. ¿Ya? Si es ciudad, nombra la ciudad. Guaria Meutugun. ¿Ya? Pone el nombre de la ciudad. Guaria Meutugun. Si es lof, dice Love Meutugun. ¿Ya? ¿Fedei? Ella fue la mía, pero la la mía, pero no se en la no en la